Te saludo nuevamente desde Crescante. Reiniciamos después de un largo periodo de falta de contenido en el canal. Te deseo un 2023 contundente, exitoso y como tú te lo imaginas y lo vas a crear. Sin lugar a dudas, estoy seguro que todo lo que te traces lo vas a, lo vas a alcanzar. Hoy vamos a tomar cara el tema de las fortalezas de carácter. ¿Has escuchado hablar del término o lo conoces en particular? Vamos a empezar simplemente con... Eh, un contexto, normalmente aquellas cosas que nos llaman la atención de las personas y a las cuales nosotros le llamamos cualidades son parte de esas fortalezas de carácter. Eh, por ejemplo, si una persona es bondadosa, generosa, con sentido del humor, solidaria, buena escucha, justa, todo ese tipo de cualidades se traducen en una fortaleza de carácter. Muchas veces creemos que el carácter que viene del viejo carácter y que significa marcar, es eh, lo confundimos con esta parte del de carácter fuerte. Pero en realidad un carácter fuerte puede ser un carácter de una persona enojona o dominante. Y eso no es realmente algo que sea una cualidad en particular. Es algo que inclusive podemos considerar que, no permite a una persona manejar una inteligencia emocional. Entonces, la realidad es que son un, un conjunto de cualidades que nos distinguen como marca o sello personal. Y se han estudiado de muchas maneras. Eh, de hecho, hay, eh, hablar de las fortalezas de carácter es distinto a hablar de un talento. Porque un talento es algo que tiene un componente biológico. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el oído perfecto, esas personas que jamás desafinan, que oyen una melodía por primera vez y la pueden tocar inmediatamente, eso es un talento. Pero en cambio una, una fortaleza de carácter asocia una cualidad moral y tienen que ver más con nuestra voluntad. La manera que nos comportamos en las cosas que hacemos, en cómo nos relacionamos con los demás y lo más importante, podemos cultivarlas y desarrollarlas. Por ahí tengo una liga de una encuesta que hace Vía, que habla de las fortalezas de carácter. Este instituto define 24 fortalezas de carácter y te hace un cuestionario de 90 preguntas que si te las tomas en serio te van a dar una aproximación clara de cuáles son tus top five y cuáles son tus low five. Y de ahí podrás este, establecer cuáles sí requieres o tienes esa eh, necesidad de... Eh, trabajar, si te gusta el video y quieres este cuestionario, dame un dedito positivo y dime, yo quiero ese cuestionario y te lo comparto con todo gusto. Eh, ¿Qué pasa? En las virtudes normalmente son generales o abstractas y tienen ciertos ingredientes psicológicos que constituyen una virtud. Por ejemplo, la virtud de la sabiduría tiene como fortaleza de carácter la curiosidad por aprender, a aplicar y después convertirte en esa persona sabia, que es una virtud. Entonces, realmente, si tú te das cuenta, las fortalezas de carácter te llevan a practicar el virtuosismo. Y... Si recuerdas el modelo PERMA que vimos en el último video, o en los últimos videos, donde se habla de la positividad, el involucramiento, las buenas relaciones interpersonales, el tener una vida con sentido y al alcanzar metas, todos elementos tienen un componente de bienestar que está asociado a una fortaleza de carácter. Por ejemplo, la perseverancia es una fortaleza de carácter que puede contribuir a que logres metas y objetivos. Por otra parte, la capacidad de amar podría ayudarte a generar relaciones positivas de tal manera que sí, no hay una receta mágica o una metodología para que tú puedas cultivar tus, tus fortalezas de carácter. Pero sí te invito a que realices este cuestionario, que analices los resultados y te des cuenta que trabajar y conocer tus fortalezas de carácter sin lugar a dudas te va a llevar a o va a contribuir a una vida plena, a eh, ver de una manera diferente eh, las cosas, a aumentar tus niveles de felicidad y a eh, reducir los síntomas de estrés y depresión. Es por ello que, te invito a que me platiques cuáles son aquellas fortalezas de carácter que te salieron en tu top five y cuáles en tu low five. Y si este cuestionario te parece congruente con lo que tú piensas y sientes. Si te gustó el video, dale like y nos vemos en la próxima. Gracias.